Bienvenidos al mundo del vino. Mi nombre es Juan Jesús Valdelana. Vamos a proceder a la cata de un vino, Valdelana Selección Reserva, un vino con 5 años, de la denominación de origen calificada Rioja. vino elaborado con dos variedades: 95% de tempranillo, 5% de garciano. Sus tonos son de esos, su glicerina, muy próxima. Su color es un rojo rubí, define ya la edad de 5 años, vino que consideramos que puede durar otros 15, 20 años tranquilamente, en boca. Elegancia pura, sutileza, denso, graso, amable, equilibrado, incipiente, fresco. Una maravilla. Vino que recomendamos consumir entre 15 y 17 grados de temperatura. Te incita y Tincita al consume, desde el amable que es, los taninos, tan golosos que tiene. Se puede consumir a cualquier hora del día, un placer.